Llevo mi pelo como lo llevo porque pese a que en el pasar del día recibía malos comentarios sobre mi cabello, cuando llegaba a la casa mi familia siempre me elogiaba y decía que era muy lindo, me decían que no me alisara, eso me llenó de seguridad para llevar mi cabello así y ahora esa seguridad que transmito cuando llevo mi cabello como lo llevo hace que las demás personas también eh, sientan que mi cabello está bien y que hagan buenos comentarios hacia mi cabello.